Pues a mí me duele todavía mucho, a me duele lo que está sucediendo. Este, me duele las esperanzas como de otra vez que el gobierno plantea de que va a encontrar soluciones Me pone nervioso porque no, no creo mucho que eso sea real. No dudo la intención de mucha gente allá dentro, dentro del gobierno que sí lo quiere hacer pero siento que sí se van a topar ahí, que todos sabemos que muy probablemente se van a topar con una... Pues, con algo que no van, a, no van a poder. Yo creo que... que estaría, está padre que ven el documental de Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga, igual... no, no es más mi documental, pueden verlo, o sea, hay varios documentales sobre Ayotzinapa, y también otros documentales, hasta los dientes. O sea, de que te cuentan una historia de cómo funciona esto y, y de verdad, te, también te puedes decir de qué estamos hechos. Y entonces creo que es padre ver el documental... En, en este caso, el de Yotzinapa creo, porque, porque te habla como de, de algo como increíble de, de, de cómo reaccionamos como sociedad. ¿No? O sea, la, la, la, la gente de repente le crea los medios de comunicación sin siquiera cuestionarse. Y cuando ven el documental, este, y creo que muchos o todos, pero cuando ven este documental, siento, valor del mío, es como si caen en una reflexión si sí los hace pensar, si sí te, sí te provoca la reflexión y, y, de, y cuestionarte cosas, y creo que eso es lo padre en este caso de este documental, y de todos, pero hablando de ayer sí. eso creo que de este documental, del de El Paso de la Tortuga, porque si sí te invita, si sí te invita a reflexionar y a pensar, y te das cuenta, o sea, mucha gente me lo ha dicho, es como, si sí sabía pero no sabía tanto, o no sabía, y les duele cuando lo yo, yo hice el documental con muchas ganas como de cobijarlos, de verdad esa era mi intención, como cobijarlos y arroparlos, eh, eso era como una de mis Muchas veces iba al campo 2 de verdad y, y chillaba, o sea la neta sí me iba a llorar allá porque no entendía qué estaba haciendo y muchas veces me dije ¿qué, qué quiero demostrar? ¿a quién le quiero demostrar? o sea no me siento un tipo, por decir algo como guerrillero que voy y sí, tiro el gobierno, no me siento así. Y muchas veces lloré porque no sabía ni qué estaba haciendo, cómo hacerlo, no entendía, no sabía. Y cuando de repente iba a la cancha y los veía, ellos decían, va por ellos. Y yo lo que quería era abrazarlos. Yo, yo quería que se sintieran acompañados y que no están solos en la lucha. Pero la neta es que cuando haces el documental, no les debo de a sus hijos. Y, y si es como bien difícil, y, y por eso es, no cuesta todo el trabajo verlos, porque, porque no, o sea, a ellos en persona, personalmente no les he resuelto nada. O sea, a lo mejor sí si aportamos algo para el movimiento, ¿no? Para su movimiento de ellos, pero, que también es como nuestro no movimiento, pero, pero pues no, no aportamos personalmente, no les devolvimos. No descubrimos, no les dimos lo que buscaban y lo que querían, que son a sus hijos.